Retornamos con las informaciones y nos trasladamos hasta el departamento del PAN, de Pando para hablar acerca de los Juegos Plurinacionales. Inicia una de sus fases. Se dio inicio a la prefase de los Juegos Plurinacionales Nivel Secundario en el municipio de Cobija. Se presentaron 36 unidades educativas, las cuales se enfrentarán en 11 disciplinas diferentes, un total de alrededor de 1.200 alumnos. Eh, si sí, la otra fase terminada, esta fase ya empezamos a la otra, la otra fase, nosotros que ya automáticamente tenemos que salir un poco hacia las áreas rurales. ¿no? La organización estuvo a cargo del municipio de Cobija. El cronograma está previsto para dos semanas de intensa actividad física. De la misma manera, esta actividad se viene realizando en el interior del departamento Pando. Lo que se quiere es eso, jóvenes, que se preparen de la mejor manera y que de esta fase previa salgan nuestros representantes, salgan adelante y así nosotros seguir ayudando e incentivando el deporte.